Normal. El tiempo se fue volando Vos pues no dejabas de hablar Ni mi corazón ni imaginarlo Las ganas se empiezan a notar Y no puedo controlarlo Nuestros labios se empiezan a acercar Y la ansiedad me está matando El brillo de tus ojos Lo que yo quiero ver Estoy perdido, ya no sé qué hacer A veces quiero perder Donde te encontraré Poder sentir lo suave de tu piel Baby, estoy muriendo lento Girl, lo siento, ya no hay tiempo Quiero encontrarte por lo menos en sueños Y que si despierto sea por tus Queda aquí, es tu perfume.